Campeones de League of Legends en 10 segundos Pantheon, cada 5 habilidades su quinta es mejorada Si tocas te pega con la lanza Si mantienes la carga y la tira Salta encima tuyo Y si salta con pasiva hace tres básicos Bloquea todo el daño Sale volando Si querés que tu campeón favorito salga en un video escribir en los comentarios